Desde que tengo eh, memoria, y no voy a decir desde que era pequeño, porque eso nunca fue verdad, eh, yo soñaba que cuando iba a crecer, o oh, cuando iba a ser más grande, eh, yo iba a ser eh, entrenador de chamú. Mi sueño, y desde que mis papás me llevaron por primera vez a SeaWorld, yo decía, estoy determinado a que yo voy a ser entrenador de chamú, y, y me veía con la ballena, y crecí cuando eh, eh, en mi cuarto habían eh, eh, carteleras de las ballenas, los delfines, eh, el mar. Era, era mi pasión y entonces decía, ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar pues, biología marina o psicología animal. Y, y todavía fui bueno en al colegio hasta que un día mis papás me sentaron y me dicen, Harry, vas a ir a la <risa> Y saca tu eh, eh, licenciatura en business y después si quieres ir a ver a Shamu, <risa> si quieres ser músico... Si quieres hacer cualquier cosa, dale. Pero vas a sacar tu carrera en business. Y la verdad que después de uno de los mejores consejos que yo he podido tener y 20 años después, eh, me llaman a participar del Business Day. Para mí es un orgullo, un honor, no solo estar aquí, estar acompañado a mis papás, mi familia. Eh, lo único que cuando Sandy y, y, y Mónica me llamaron y me dicen, Harry, quisiéramos que participara en Business Day, lo único que dije es... Eh, Presencial o online? Apuntadísimo, porque para mí la marro presenta pues, eh, oportunidades, representa mi familia, representa alma Mater, representa a mis amigos, puertas abiertas, oportunidades, y gracias pues, a, a la universidad yo eh, tengo una, una carrera, eh, las puertas que se abrieron eh, después de. de Vivir aquí la experiencia, los amigos y la familia que hice, me dio la oportunidad pues, de entrar a una de las compañías más lindas que yo conozco. Eh, empecé mi carrera con Pepsi eh, Centroamérica. Eh, me dieron la oportunidad de ser trainee. Pasé por las áreas de, de manufactura, logística, finanzas, ventas, marketing. Y tuve la, la suerte que ese mismo año, cuando terminé, entró eh, Ambev Centroamérica de la mano de CBC, a Guatemala y me decían, quieres trabajar en Pepsi o en la cerveza? Eh, cuando uno sale de la universidad es su primer trabajo, ¿qué quiere la cerveza? ¿verdad? Y pasé de Amber Centroamérica, tuve el honor de ir a Amber eh, Venezuela, viví en Brasil, después de Brasil fui a, a Palo Alto, eh, a, a un startup de, de IBM que se llamaba The Beer Garage, aprendí mucho sobre irrupción, sobre Venture Capital, estamos al lado de IDO, Stanford. Eh, Todavía Facebook no había hecho su IPO, eran nuestros vecinos. Foursquare, ¿quién se recuerda de Foursquare? Estaban al lado derecho de, de Beer Garage y tuve la oportunidad de convivir todo ese mundo digital. Hasta convertirme pues, en, en, en Head de Digital y Medios para AB InBev. Una gran responsabilidad, pero mi pasión siempre fue marcas, crear estrategia. Tuve el sueño cumplido de ser VP de Marketing de EstelarTua Y después de unos años se vuelve el círculo porque el Grupo Mariposa... Toca la puerta, me dice, Benita a trabajar con nosotros. Y hoy pues tengo el gusto de representarlos como Chief Disruptive Growth de Grupo Mariposa. Grupo Mariposa es una de las empresas de alimentos y bebidas de mayor crecimiento de América Latina, más conocida por los productos que, que tenemos desde CBC, eh, una empresa de, de, de distribución eh, con un alcance increíble en 16 países. Tenemos Believe, innovación y marcas, con, con marcas como Grapete, Petit, Glad. Tenemos Vía, que gracias a Vía y a, y a Café Barista tenemos hoy el, el Coffee Break, eh, con Chocopanda, con eh, los portales, mucho café. Y Apex, la parte de transformación de negocios. Ese es el grupo Mariposa que tengo hoy pues, el gustazo de representar. Cuando empecé a pensar en el, el nombre del evento, eh, ¿el, ¿El futuro va a cambiar a tu empresa o tu empresa va a cambiar el futuro? Eh, sabía que el, el tema para hoy es eh, disrupción con propósito. ¿Cómo puedo desatar el poder de la innovación para crear un mundo mejor? Soy fiel creyente que como, eh, eh, como empresas, como marcas, como líderes, tenemos un, un gran poder, el poder de poder influenciar eh, a consumidores, a, a nuestros jefes. A, a nuestros clientes a optar por un mundo mejor, a darles mejores opciones, a poder eh, mejorar su vida, poder resolver un problema real. Y realmente, pues, quiero empezar hablando sobre algo que aprendí mucho de, de, de, en, en la parte de, de, de innovación. La, la batalla entre startups y corporaciones se reduce a si la startup llega a la distribución antes que la corporación llegue a la innovación. Y es tan cierto en el mundo de, de negocios, porque siempre ha sido, ¿verdad? Las startups, ágiles, eh, con procesos lean, eh, atrevidas, eh, rápidas. Y las corporaciones, goliaths, de estructura, con recursos, con gente, con excelencia operativa. Y para nosotros, disruptive growth, o el crecimiento disruptivo, viene de la combinación de los mejores mundos. Tener una estructura, de soporte, del tamaño de Goliath, con recursos, excelencia operacional, talento, gente, cultura, con un pensamiento, un mindset de un David, ágil, rápido, que piensa diferente, que tiene eh, nuevas formas de hacer negocio, que quiere hacer el, el bien. Y con eso nosotros creamos lo que hoy represento, se llama Engine for Ventures, es el grupo de irrupción de Grupo Mariposa, que tenemos un gran sueño. Llegar a representar 10% del crecimiento de nuestra compañía consolidando Engine for Ventures como un in Venture. Una incubadora con Venture Capital. Nosotros queremos desarrollar, cuidar y hacer crecer los productos y servicios de mañana. Tenemos un grupo dedicado a la incubación de nuevos negocios. No a, lo que, a la innovación como la conocemos, tenemos un grupo dedicado a pensar qué va a ser grande en 5 a 10 años y cómo ayudar a la empresa a poder lanzarlo y poder incubarlo. Y tenemos un, un grupo dedicado a la, a la eh, inversión. Invertimos en emprendedores, marcas, productos, eh, servicios, con la capacidad de acelerar nuestro crecimiento o, al mismo tiempo, que presenta un gran riesgo de que nos volvamos obsoletos en el corto plazo. Invertimos en esas empresas, invertimos en emprendedores para aprender, para, para estar cerca de lo que están haciendo la disrupción, para no reinventar la rueda, pero realmente pues, abrir los ojos a lo que está pasando en el mundo. Hoy tenemos más de 31 empresas en el fondo de inversión que realmente nos están abriendo los ojos todos los días con, con, con prácticas eh, dedicadas a la, a la innovación y la disrupción. Y entonces, hablando de disrupción, innovación, cambiar el futuro, eh, cambiar la empresa, hay cuatro cosas les quiero contar y quiero que se lleven hoy. Si se llevan estas cuatro cosas, hoy pues, fue, fue excelente. Hay cuatro temas grandes cuando hablamos de innovación, disrupción y crecimiento. Vamos a ir uno por uno, pero en un pantallazo quiero que se lleven estas cuatro cosas. Uno, las compañías que tienen disrupciones exitosas se enfocan en problemas reales, problemas que se pueden resolver, lo que se llaman pain points o, o puntos de dolor de los clientes o consumidores encuentran cuál es ese punto de ver cómo yo puedo solucionar un problema, pero un problema real, no un problema que me estoy inventando, ¿verdad? Y vamos a ver alrededor de la presentación que lo mejor es comenzar pues, por, por un problema, que es un problema grande, pero empezar en, en, en pequeño, ¿verdad? Una, una necesidad específica, una necesidad insatisfecha, eh, que puede llegar a ser alto al, alcance, pero no necesariamente es grande hoy. Número dos. Siempre pensemos en lanzar speedboats y no enfocarnos en lanzar un barco. Speedboats nos dan la capacidad de acelerar, de tener varias líneas de crecimiento y no apostarle a un barco, porque el barco va a salir muy caro, se va a mover muy lento y los speedboats tenemos que estar conscientes de una cultura donde fallar y algunos speedboats se van a hundir, es normal, es parte del éxito, es parte de aprender, es parte de realmente eh, conocer y querer hacer las cosas diferentes, porque algunos de esos speedboots pues, se van a ahogar. Algunos de ellos van a llegar más rápido. Y ahí yo puedo apostarle a los que van creciendo. Número tres, cosas que hemos aprendido en Engine for Ventures. Apaláncate de la ventaja competitiva desproporcional que tienes como una empresa. Identifica qué es lo que hace mejor que cualquier otra. ¿Qué es lo que yo hago mejor que cualquier otra persona o empresa? O, o, o ¿Qué problema ¿verdad? resuelve mi empresa mejor que nadie? Y aquí ponía, y no se vale contar solo con mi opinión personal, sino realmente eso que lo digan los consumidores. Esto me lo resuelve mejor que cualquier otra. Entonces, ¿cuál es esa ventaja competitiva desproporcional? Y cuatro, genera impacto en el país, en el ambiente en los consumidores, en tu familia. Las marcas con, con propósito, está comprobado, crecen dos veces más rápido que las marcas que no tienen eso en, en su esencia. Eso en bolsa, en Wall Street. Está comprobado que las marcas que tienen un propósito, la gente quiere pagar más por esas marcas, quiere estar en las empresas que realmente le apuestan al futuro. Entonces, vamos por, un, por la primera. Resuelve un problema real. Para tener una disrupción hay que buscar esos, esos pain points. Y eso no es fácil, no es fácil encontrar cuál problema yo quiero resolver. Y cuando hablamos de hacer una disrupción, ¿verdad? ¿Qué problema real tengo yo o mis clientes, para mis clientes, que yo puedo resolver mejor que nadie? Miren la, cómo es Amazon, ¿verdad? Mi problema es con Amazon o un problema de consumidores, no sé eh, dónde encontrar lo que quiero comprar. ¿verdad? La verdad fundamental con la que se basa la teoría de Amazon es yo consigo precios cada vez más bajos, entregas más rápidas y un universo de productos donde yo puedo escoger. Google. ¿Qué, qué problema tengo yo cuando voy a Google? No sé dónde encontrar la información que estoy buscando, o, o el mapa, o, el, o, o la receta. ¿verdad? Google, contenido más relevante en el menor tiempo. Netflix, Netflix en Chile. ¿Verdad? Eh, ¿Qué problema tengo para resolver? Quiero ver eh, lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera. ¿verdad? Entonces, ¿qué me da la posibilidad de disfrutar un contenido a la medida de usuario? Y así, Rappi, y así muchas de las empresas, pues hoy tengo ejemplos de empresas grandes, pero enfocarse en un problema que existe y cómo poder solucionarlo mejor que nadie. Consejos sobre esto. No comiences en grande. Hay que concentrarse en una necesidad específica insatisfecha del consumidor que pueda llegar a tener un alcance amplio en el futuro. Pero no queramos abarcar el futuro, sino algo y hacerlo mejor que nadie y poder crecer. Y, ¿verdad?, yo encuentro ese nicho, yo encuentro ese problema, yo tengo que garantizar que alguien quiera pagar por la solución que yo quiero. Eso es muy importante, porque a veces uno dice, encontré la solución a este problema, eh, encontré una, una, una, una necesidad insatisfecha, pero resulta que nadie lo quiere pagar. Entonces no tengo negocio. Entonces asegúrate que tengas un problema real, empezar pequeño, probar si la gente lo quiere pagar y a partir de ahí, pues escalar. Número dos, apaláncate de tu ventaja competitiva desproporcional. El unfair advantage. ¿Cuál es el unfair advantage de tu empresa? ¿Qué es lo que tu empresa hace mejor que nadie? Y aquí traje algunos ejemplos también de fair Advantage, ¿verdad? Tengo un fundador que es inspiracional con, con experiencias o capacidades únicas para resolver puntos de dolor. Tengo un mercado cautivo, solo yo tengo, eh, que, que represente pues, un, un crecimiento sostenible. O tengo un producto que es único en el mercado, diez veces mejor que cualquiera de mis competidores. O tengo un modelo de adquisición sostenible de orgánico de clientes. O oh, tengo un monopolio! Estos son cinco casos de unfair advantage. ¿Dónde está la ventaja competitiva desproporcional de tu negocio? Las grandes empresas globales se apalancan de esa ventaja competitiva desproporcional, como Disney. Nadie mejor que Disney para hacer entretenimiento y contenido. Películas. ¿Y qué hacen con sus películas? Las llevan a los parques. Y entonces hacen toda una parte de diversión. Y después de eso se vuelve merchandising. Y hacen toda la parte de merchandising. ¿Pero qué hace mejor que nadie? Contenido y películas. O, o LinkedIn. LinkedIn, ¿qué hizo mejor que nadie? Nos conectó ¿verdad? con redes y ahora LinkedIn va a, a contenido digital, va a seminarios, business cases, business services, educación. Pero ellos apalancaron en su unfair advantage. No digamos Amazon. Amazon ha... Revolucionado el comercio electrónico, mejor que cualquiera. Empieza por distribución y después va a web services, Amazon Echo, Kindle, Prime, Amazon Fresh, Amazon Go. Es increíble el ecosistema que han montado a través de su unfair advantage. La distribución y encontrar los productos más baratos, más rápido. Tercero, do great while do good. Ese es un lema que yo estoy inculcando mucho en el equipo. Yo puedo tener un negociazo haciendo el bien. Y miren, que, que es lo que decía, 88% dicen que eh, eh, su trabajo se vuelve más eh, eh, saludable, ¿verdad? O, o más reconfortante cuando tienen la oportunidad de hacer un impacto positivo. 75% de los millennials dicen que les gustaría que... Prefieren tener un pay cut ¿verdad? que trabajar en una empresa que no tenga esos valores. 75% irían a trabajar a empresas que tienen un, un propósito. En la compañía, en CBC, nosotros con el propósito de catalizar el desarrollo de nuestros aliados estratégicos eh, y crearles nuevas oportunidades, eso es lo que nosotros identificamos como nuestro unfair advantage. ¿verdad? En, en CBC, pues tenemos muchos productos. Pero seamos realistas, ¿verdad? ¿Qué pasa si mañana desaparece la Pepsi? Yo compro Coca. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Qué pasa si mañana desaparece eh, Brava? Yo compro Gaio. ¿Qué pasa? No tengo un monopolio, no tengo un producto diferenciado, no tengo una distribución única. Si mañana no pasa el camión de la Pepsi. Le compro el camión de salvavidas. Entonces, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva desproporcional? Eh, CBC hoy llega a 1.5 millones de tienditas en Latinoamérica, dos veces por semana, y lo ha hecho por 130 años. Entonces, cuando nosotros pensamos en la ventaja desproporcional de CBC, realmente es la creación sostenible de, de alianzas estratégicas con, con, eh, con los tenderos. Y hablando con estos tenderos, le decíamos, ¿cuál es su principal problema? ¿Cómo, ¿Cómo los podemos ayudar en su día a día? Y hay dos problemas fundamentales que nosotros vimos con los tenderos. Uno, que cuenta con una base de clientes reducida, ¿verdad? Porque eh, los mismos clientes que pueden venir a la tiendita Harry van a ir a la tiendita Mónica. Entonces, yo quiero tener mejores servicios, mejores precios, mejor eh, eh, eh, inventario, ¿verdad? O, o oferta, para que ellos puedan... Eh, dar acceso a beneficios y tener aumentar las compras cotidianas. Y también los tenderos nos dijeron, yo tengo problemas de eh, manejar mi negocio, a mí me gustaría pasar más tiempo con mis clientes, pero pasa que llega el de la Pepsi, llega el de la Coca, llega el de la cervecería, llega el de Diana, llega el de Frito Lay, llega... y entonces pasan atendiendo todo el día. Y con eso en mente, entonces nosotros creamos un ecosistema de eh, innovación y disrupción para los tenderos. Y esto lo otro lo llamamos la ruta de desarrollo. Y es, un, es un, realmente un sueño. Y dicen que eh, una imagen cuenta más, más que, que palabras. Realmente la triste realidad de nuestros países en, en, en América Latina y en Guatemala es esta, ¿verdad? Cuando nosotros salimos al interior, vemos que los microempresarios están tratando de sobrevivir con lo que tienen en sus finquitas, ¿verdad? Nosotros, a través de una ruta de desarrollo, queremos realmente invertir con crédito, capital, nuevos servicios, eh, en su desarrollo a través del, del tiempo y realmente desarrollar a la tienda. Y lo más importante es que nosotros vimos que a través de la tienda nosotros podemos impactar a la comunidad, sobre todo ahora en la pandemia. Nosotros vimos que cuando todo estuvo cerrado, cuando no hubo acceso, cuando hubo ley seca, cuando hubo eh, eh, eh, no, no se podía accesar, la única que estuvo siempre firme fue la tiendita Pepsi. Y alguien que siempre pudo ir a entrar. La, la tiendita persistió en un poder de influencia en la comunidad como ninguna otra. Y nosotros hemos mapeado todas las tienditas y las queremos llevar en una ruta de desarrollo donde, por ejemplo, ¿verdad? aquí doña Emilia ya es un puntito en mi matriz. Yo veo si está avanzando en su ruta de desarrollo o, o está retrocediendo en su, en su ruta de desarrollo. Cresco Capital es una iniciativa que pretende dar capital de trabajo, no solo para comprar Pepsi y los productos de mariposa sino con Cresco Capital, el, el tendero puede comprar este, o, o, o financiar su techo, eh, mejorar su, sus instalaciones, comprar ventiladores, eh, comprar otros, otras líneas de productos. Si queremos tener 250 mil microempresarios capacitados, porque la única condición para Cresco Capital es que puedas tomar un curso de microfinanzas eh, para poder salir de la de la deuda. Nosotros lo estamos haciendo de la mano en Guatemala, en la Fundación Génesis, que es un, una súper organización que tiene más de 30 años en, en el mercado. Crezco mis servicios, la capacidad de la tiendita Pepsi de convertirse en un centro de pagos. Ahora la comunidad puede ir a la tienda Pepsi y pagar el agua, la luz, el teléfono, eh, el colegio, la basura, préstamos de los bancos, remesas en la tienda Pepsi y estamos digitalizando el tendero para eh, poder servir a su comunidad. Cresco con Internet, de la mano de Biasat, que es el es, eh, trabaja con la NASA. Hemos lanzado el primer satélite, que estamos vendiendo internet satelital desde la tiendita Pepsi, en las comunidades donde ni Tigo ni Claro llega, y que podemos realmente poder conectar a los incomunicados. Y finalmente, Cresco con Salud, Este es un servicio de telemedicina. Imagínense que ahora la comunidad puede ir a la tiendita Pepsi a conectarse con un médico, lo que a veces toma seis, siete horas para, para ir a la cabecera departamental. Tiene que este, pagar el, el, el bus, los niños, eh, para irse a poner una fila en, en el centro de salud para ver si llega el doctor, para ver si me puede recetar. Ahora se resuelve con cinco minutos ir a la tienda Pepsi y servir como aliado. ¿Qué tiene que ver eso con una, una eh, compañía de alimentos y bebidas? ¿Qué tiene que ver eso con Pepsi? Esa es disrupción, estamos creando nuevos negocios que apalancan nuestras eh, ventajas competitivas desproporcionales para crear nuevos ecosistemas que traen realmente beneficio a la comunidad. Con eso este, yo les agradezco muchísimo y quiero invitarlos que eh, nos acompañen en el bus de CBC. Eh, aquí tengo a mis, a mis Product Owners, si levantan la mano, este Rodolfo con créditos y servicios, Christian con Internet satelital, eh, Sebas y Juan, también con, con Capital de Trabajo, Ari, con la telemedicina. Si alguien tiene una idea, si alguien tiene un, un, eh, ganas de trabajar, de romper la, la, la, eh, el ecosistema, si tienen este, alianzas que podemos hacer, bienvenidos a hablar con nosotros y también voy a hacer el, el, el comercial. Eh, la gente de Recursos Humanos está aquí lista también para abrir las puertas de CBC y del Grupo Mariposa, gente talentosa, así que aprovecho que nos vengan a visitar, se tomen una cervecita o un café y vengan a hablar con nosotros. Realmente, de nuevo, muchísimas gracias por invitarme. y Les agradezco el tiempo.